Tenía un montón de ganas de grabar este vídeo. Sí, me he cortado el pelo, no quedaba otra. Un vídeo respondiendo vuestras curiosidades, preguntas, dudas, acerca de las cosas que tratamos en el canal de YouTube. Sí, es muy chulo eso de tener el pelo largo y tal, pero cuando uno se pone delante de la cámara al final se da cuenta que de una u otra manera no le va a quedar bien, con lo cual he cortado por los años y me he cortado el pelo. He seleccionado 10 preguntas que creo que son las que más curiosidad pueden estar despertando últimamente en las sesiones de formación, y en los programas de consultoría que estoy dirigiendo. Tengo pendiente otro vídeo, otro vídeo sobre el oficio de consultor. Bueno, Clara me dice que le gustó mucho el vídeo de entrevistas para managers, entrevistas de selección, y me pregunta, que a mi juicio, qué tal creo que se hace la selección en las empresas y qué mejoraría. Bueno, no se puede generalizar, pero creo que es mejorable, y fundamentalmente mejorable a través de tres aspectos. A ver, antes de nada, tened en cuenta que en España, por ejemplo, hay un nivel de paro muy elevado. Eso da un cierto poder mayor de negociación a las empresas, porque saben que disponen de una base de trabajadores no permanentes muy alta. Eso hace que las empresas a veces se relajen. Se relajen porque tienen un poco más la sartén por el mango, pero sin embargo eso les hace también ser eh, menos eficientes. ¿A qué le llamo eficientes? Pues, por ejemplo, que con los mismos recursos disponibles para selección de personas, dos empresas pueden tardar un periodo completamente diferente a la hora de reclutar y seleccionar e integrar a una persona para un puesto. ¿Cuáles son los tres aspectos que yo creo que debería mejorar? Bueno, en primer lugar, que las personas que participan en la selección estén realmente entrenadas, formadas, sepan, por ejemplo, cómo realizar entrevistas. Normalmente las personas que trabajan en personal, recursos humanos, talento, son capaces de hacer una selección con garantías. Normalmente dicho. Sin embargo, los managers que trabajan en departamentos, en lo que habitualmente se denomina la línea, no tanto. Y ellos dicen que se dejan guiar por su olfato. Bueno, que quede bien claro, la el reclutamiento y la selección tiene una serie de conocimientos de técnicas de metodología que hacen que tengas más posibilidades de tener éxito a la hora de reclutar y seleccionar a una persona. Bueno, hay que usarlas. Si ha habido personas trabajando en el tema de selección desde el punto de vista de la psicología u otros campos, por ejemplo la organización, es para que usemos esas técnicas. En segundo lugar, a veces confundimos reclutamiento con selección. No es lo mismo. Reclutamiento es preparar las posibles fuentes de selección que en un momento determinado podemos llegar a necesitar. Por ejemplo, imagínate una cadena de hoteles. A lo mejor sería interesante que tuviera un acuerdo como fuente de reclutamiento con una escuela de hostelería o un instituto que imparte formación profesional en ciertas materias, en ciertas ocupaciones que potencialmente son empleables dentro de nuestra cadena de hoteles. Conocer ya cuáles son las fuentes que nos pueden aportar calidad a nuestro proceso de selección es hacer un análisis estratégico que nos interesa para posteriormente que sea mucho más sencillo la aplicación de pruebas de selección para terminar escogiendo a las personas que necesitemos en cada momento y en tercer lugar y quizás esto es un poco más de sentido común Todavía yo creo que hace falta un poco más de consideración con los candidatos, en general en cualquier sitio, pero quizá yo lo he percibido más en los países latinos. Ten en cuenta que el candidato a nuestra empresa también en el futuro puede ser un cliente o simplemente porque son personas que muchas veces necesitan un puesto de trabajo y que merecen nuestra consideración y, por supuesto, las más mínimas normas de educación y cortesía. Quizás <ríe> me pregunta que si se utiliza mucho la neuroeconomía de la cual estamos hablando muchísimo en este canal En las empresas, cada vez se utiliza más y más ¿Por qué? Porque a través de la neuroeconomía, como ya hemos dicho en algún vídeo Las personas se capacitan para poder influenciar más a todo tipo de públicos Los propios empleados de la empresa, los clientes, los ciudadanos, a los interlocutores dentro de las negociaciones si todavía no has visto los vídeos de neuroeconomía, tienes que echarles un vistazo. Fundamental. David me hace una pregunta sobre el e-learning. Si finalmente puede ser el momento del e-learning para que pase a ser una de las metodologías principalmente empleadas, finalmente, después de muchos años de Internet, dentro de la formación de empresas. Bueno, David, yo no, yo no creo en un modelo único. No creo en la formación e-learning, no creo en la formación presencial. Creo en la elaboración, en la planificación, en la puesta en marcha de soluciones formativas y esas pueden venir de muchísimas vías. Evidentemente, este es un mundo cada vez más digital. Estamos todo el día con el WhatsApp, con las aplicaciones en nuestro celular y disponemos de suficientes herramientas formativas para hacer las sesiones de formación online o presenciales más amenas, más amenas y más participativas. Bueno, pues Evidentemente, yo creo que es algo irrenunciable. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces en las empresas han primado lo que denominamos la justificación de los, de los proyectos, la presencialidad, antes más que el impacto que conseguimos con esa formación. Y el impacto viene no solamente de tener contenidos que fácilmente se puedan aplicar en el puesto de trabajo, sino hacer también los contenidos lo más interesantes, amenos y participativos. Con lo cual, la respuesta es que debería ser, igual que el teletrabajo, que quizá esta pueda ser una oportunidad impuesta por las circunstancias, pero que hacen que cualquier responsable de formación, cualquier director de proyectos de formación, se dé cuenta que las herramientas digitales son imprescindibles para componer soluciones de formación que den resultados. Lorena, Lorena, Lorena me pregunta cuál es mi vídeo preferido en el canal. Oh, pregunta de complicada. ¿Y qué me gusta hacer cuando no estoy grabando vídeos? Bueno, voy a empezar por la segunda. A mí me encanta pasear por el campo. Me gusta también salir a correr, aunque después de estar confinado unos meses a veces se te puede volver complicado volver a la rutina del ejercicio físico. Me gusta pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, tener charlas agradables con un montón de personas diferentes tanto por cuestiones personales como por cuestiones profesionales. Personas de distintas edades, que tengan distintas profesiones, eso es algo que me encanta. Y me encanta también mucho leer e investigar sobre las cosas en las que luego trabajo. Me encanta, por ejemplo, leer cosas sobre la economía del comportamiento y en el plano quizá más mundano, pues por ejemplo, ver series de televisión. En algún otro vídeo os he dejado las series que más me gustan que son mis series favoritas la última que he visto hamcoming muy interesante tiene dos temporadas las dos están muy bien y si tengo que elegir uno de y si tengo que elegir un vídeo de mi canal que me guste especialmente eh, venga me voy a mojar me gusta mucho el de arquitecto de decisiones Ignacio, tocayo mío, me pregunta que ¿cuál ha sido el proyecto de los que últimamente he trabajado que más me ha gustado? Bueno, he tenido un proyecto bastante interesante sobre precisamente economía del comportamiento en una escuela de negocios. pero ha sido fundamentalmente sesiones de formación. Si me tengo que quedar con un proyecto de consultoría, propiamente dicho, hablaría de una empresa de extensión nacional aquí en España que necesitaba formar a todos sus directores de oficina, no solamente en los aspectos técnicos, que eso ya se encargaban ellos del propio negocio, sino en cómo dirigir equipos y cómo sentirse más a gusto dirigiendo equipos y también haciendo un seguimiento de los indicadores de éxito del negocio. Lo realizamos de modo blended, presencial y también online, con planes de acción personal que me permitían hacerle el seguimiento a los ocho directores de oficina principales de la empresa y yo creo que se dieron los elementos fundamentales para tener éxito y que los propios directores de la empresa miran el progreso que habían obtenido de este proyecto de desarrollo de competencias, porque al final se trataba de un proyecto en el cual los directores de oficina percibían que habían tenido un desarrollo de sus capacidades. Estaba dividido en tres bloques, uno sobre el autoconocimiento, que ellos fueran capaces de definir cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y su propio plan de progreso personal. En segundo lugar, cómo dirigir al equipo de personas con el que cuentan. Y en tercer lugar, cómo hacer de la mejor manera posible el seguimiento de los indicadores de éxito del negocio y relacionarlo con la gestión de personas, porque al final se trata un poco de eso, se trata de poder guiar y apoyar a las personas para que entre todos nuestro equipo, en su caso las oficinas, alcanzaran los retos que el mercado, que la empresa, que los clientes en el día, les estaban estableciendo. Laura me dice que quiere mejorar sus competencias, pero no sabe por dónde empezar. Bueno, pues échale un vistazo a este vídeo. En él definimos un mapa de competencias personales. Laura, si aún así no te queda claro, escribe en los comentarios de este vídeo y yo trataré de establecerte algunas pruebas o hacerte algunas preguntas que te permitan identificar por dónde empezar, diagnosticar cuáles son las competencias en las que, por lo menos en primera instancia, te puedes centrar. Bueno, una persona que como nombre se ha puesto espabilada. Le eh, diría ¿qué consejo me darías para organizarme mejor y ser más productivo? Bueno, no te conozco, espabilada, no te conozco. También te voy a recomendar un vídeo que habla precisamente de eso, de cómo ser más productivo como primer paso siempre conocer cuáles son tus objetivos ya sean profesionales o personales y saber si hay contradicción entre ellos el problema con ser productivos o no es que a veces arrastramos inercias hábitos que no refuerzan nuestra capacidad de progresar y es en realidad eso lo que tenemos que hacer tratar de cambiar aunque sea poco a poco para dirigirnos a aquello que más necesitamos o más nos interesa Ramón me dice que se ha visto todos los vídeos de negociación que tenemos en este canal. Y me pregunto si yo me creo un buen negociador y cuál es la fortaleza que destacaría de mi estilo de negociación. La negociación es algo que hay que cuidar continuamente y es conveniente analizar a qué negociaciones nos hemos enfrentado últimamente, ya sea en terreno personal o profesional, y pensar dónde lo hicimos bien o dónde nos equivocamos. Pero respondiendo a tu pregunta, Ramón, yo creo que, por ejemplo, Utilizo bastante bien los tiempos, es decir, no me apresuro a negociar cuando no hace falta y al mismo tiempo, cuando es necesario negociar, tenemos menos tiempo, lo hago aunque sepa que quizá los resultados no vayan a ser todos lo ideales que a mí me gustaría, pero que es necesario, que no se puede dejar pasar más el tiempo. También soy bastante consciente de cuáles son mis cartas en cada momento, lo que me permite no ser demasiado utópico cuando negocio ni tampoco demasiado tímido o prohibido. Es fundamental hacer un análisis del poder de negociación que tenemos en un momento determinado para poder saber hasta dónde podemos llegar o cuál debe ser nuestra estrategia de negociación. Si tenéis más dudas sobre este tema, por favor, escribidlo en los comentarios del vídeo. El tema de la negociación es interesantísimo, pero infinito. Manuel Eduardo me dice que les recomiende alguna serie o alguna película en la cual se puedan trabajar competencias personales. Como hay muchísimas, lo que voy a hacer es escribirlo en los comentarios del vídeo. Pero desde luego me parece que Manuel Eduardo, tanto si eres formador o simplemente tienes curiosidad, creo que las películas, las series son una buena forma de percibir en realidad, de forma concreta, a qué situaciones nos enfrentamos y cómo el desarrollo de competencias nos pueden ayudar a ser más eficaces y a estar más a gusto con nosotros mismos. Penélope me dice Penélope, que nombre más bonito, el mismo nombre de una de mis actrices preferidas. No, Penélope me dice que la han ascendido en su empresa, que ahora dirige un equipo de, de 12 personas. Nunca había dirigido un equipo tan grande que qué consejo le daría. De entrada te diría, te diría posiblemente tres cosas. Una, que conozcas muy bien a tu equipo, que sepas cuáles son las fortalezas. En base a eso y en base a los resultados, impresiones de su desempeño que han tenido últimamente, de tus primeras apreciaciones, tengas una conversación con ellos y fijes cuál puede ser el plan de progreso personal de cada uno de ellos, reconociéndole por supuesto cuál puede ser su aportación dentro del equipo. Y en tercer lugar, que dejes muy claras lo que denominamos las líneas rojas, es decir, todo lo que es desempeño y ayudarles a mejorar el desempeño estás a su disposición, pero también todas aquellas cosas que, no te encajan y no te gustan y que crees que pueden hacer daño a los resultados y al equipo que lo dejes también muy claro dejar las cosas bien claras y definir cuál es tu estilo y cómo te gustan las cosas desde el principio es una forma también de ser sincero de no ser manipulador con las personas y de que sepan a qué atenerse es decir, la forma de dirigir debe ser de apoyo, de servicio al equipo pero también debe ser muy asertiva por supuesto entiendo que los objetivos como equipo los, los tienes bien claro y serán uno de los ejes de las conversaciones que tengas con los miembros de tu equipo. Me encanta el vídeo, me encanta el vídeo. Qué ganas tenía de comentar todas estas cosas. Bueno, más allá de todas estas preguntas, que sepáis que en los comentarios del vídeo tenéis también mi correo electrónico, que si en lugar de escribir un comentario preferís escribirme, yo encantado. ¿De acuerdo? Acuérdate que semanalmente estamos publicando vídeos para que mejores tus competencias y ayudes a tu organización a hacer realidad sus expectativas. Hasta muy pronto.